La Dirección de Investigación y Posgrado presenta La entrevista En presencia universitaria Llegamos a este espacio en el cual vamos a conocer con usted pues diversos temas de investigación o la trayectoria académica y editorial de varios eh, profesores y profesoras de la Máxima Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Justamente hoy vamos a platicar con una persona que tiene muchísima trayectoria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que por supuesto es nuestro primer invitado de investigación y posgrado del año 2020. Doy la bienvenida justamente al doctor Estefan Gandler con quien bueno, platicaremos acerca de eh, Bolívar Echeverría eh, este personaje importante por supuesto en la segunda mitad del siglo XX mexicano y pues el doctor Estefan Grande le pues ha, ha dedicado pues una buena parte de, de su bibliografía de, de su espacio, de su vida académica a pues dar un poco, a, a dar a conocer o simplemente hablar de este personaje Bolívar Echeverría. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, muchas gracias, gracias por invitarnos, uh -huh. invitarme. Justamente que en un primer momento nos pudiera eh, compartir con todo el público universitario. Eh, ¿Quién es Bolivia Echeverría para aquellas personas que no están tan familiarizadas con este personaje? Sí, bueno, Bolivia Echeverría era un filósofo, eh, creo que muy importante, que falleció hace casi 10 años. ¿no? En verano se van a cumplir 10 años porque falleció en el 2010, en junio. Entonces, él era originalmente ecuatoriano. Eh, ya en el 69 vino a México después de haber estado 5 o 6 años en Alemania, en Berlín, sobre todo estudiando filosofía ahí también entonces él eh, plantea una rediscusión una discusión más crítica, menos dogmática, sobre todo lo de Marx al inicio de su trabajo y finalmente se acerca también a autores de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y otros autores que retoma y se trata sobre todo de, creo yo de interpretar a Marx y también la teoría crítica de una manera no eurocéntrica con una perspectiva un poco diferente a la que se acostumbra en Europa o también en Estados Unidos incluyendo experiencias de aquí y también autores que han escrito y producido en América Latina ¿De qué época estamos más hablando, más o menos, que fueron eh, cuestiones eh, políticas decisivas en la formación de Bolívar Echeverría? Mm -hmm. Hablamos de que entonces eh, pudieron haber influido cuestiones como la Revolución eh, Cubana, aquí en este lado del continente, y bueno, estamos hablando también del contexto de la Guerra Fría en ese entonces, doctor. Sí, claro, exactamente, la Guerra eh, Fría era importante en su estancia en Berlín, ¿no? él vivía ahí al lado del muro, a veces cosaba del otro lado, estaba con varios de los eh, izquierdistas de Berlín, que algunos de ellos habían venido de la otra Alemania que se llamó socialista, y, pero no estaban muy contentos con el gobierno, como pues lo consideraron como un gobierno pseudo-socialista, entonces vinieron a la otra parte porque se sentían más libres en sus discusiones, aunque tampoco era un país, digamos, que les gustaba mucho, pero Bolívar Echeverría se juntó mucho con ellos, Rudy Duch que era uno muy famoso, que hizo su amigo, y claro, y luego influye también mucho lo que antes se había pasado, antes que él fuera a Belín, en la Revolución Cubana, ¿no? que para todo el mundo, y sobre todo América Latina, ha sido obviamente un, una ruptura decisional, va hasta hoy de alguna manera. Entonces, él también estaba inspirado en eso. Y una tercera inspiración era el filósofo Martin Heidegger, puesto que Bolívar Chefería fue originalmente de Alemania. ¿no? En Friburgo quería estudiar con él, pero Heidegger ya no aceptó a estudiantes tan jóvenes como, como él era. Él solo trabajaba con gente de doctorado, postdoctorado. Y entonces Bolívar, un poco decepcionado de este rechazo, se fue a Berlín y a, a vivir y trabajar y estudiar con la gente de allá. ¿no? Y una vez le pregunté por qué con dos cosas tan diferentes Heidegger, que tiene una filosofía muy estimada, muchas personas, pero a la vez políticamente se acercó mucho a los nazis, ¿no? porque él y al mismo tiempo la revolución cubana se mismo extraña esta combinación y me contestó en lo que junta estas dos eh, elementos, esos dos elementos en mi vida, es la radicalidad. ¿no? Sí. Los dos han sido rupturas muy radicales, en la filosofía, de la revolución cubana, en lo político y social. Uh -huh. Ahorita, bueno, decía una pregunta que usted le hizo, y es una parte importante que también quisiera destacar, es decir, eh, es una persona que, como lo señalaba usted al principio, falleció pues hace una década, uh -huh. es muy reciente, usted tuvo la oportunidad de platicar con él, de estudiar con él, que nos pudiera platicar un poco más de su apreciación personal en torno eh, pues a la concepción que tenía Bolívar Echeverría, eh, pues ya a lo mejor mejor del, del México, de, del nuevo siglo. Sí, claro, Bolívar Echeverría eh, tenía una interpretación muy interesante, yo creo, de Ecuador, el país de origen también de México y de América Latina en general, pero sobre todo esos dos países, también partes del Brasil, lo que él llamaba el etos barroco. ¿no? Él diría, aquí hay algo que él llama la modernidad barroca, que no está trazada como a veces se piensa falsamente, diría él, sino simplemente otra forma de vivir en la modernidad capitalista, como él la percibe la actual modernidad. No Él piensa que en el futuro puede haber una modernidad no capitalista o postcapitalista, Capitalista, pero por lo pronto estamos en la modernidad capitalista, y, pero con diferentes variantes. ¿no? Él habla de la modernidad realista, que corresponde al etos realista, que es la dominante, mm -hmm. sobre todo en países como Estados Unidos, eh, Japón, Alemania, etc. Y también existe el etos clásico, el romántico, y el que más le interesa es el etos barroco, ¿no? que existen parcialmente, por lo menos en países como México, Ecuador, etc. O Brasil, como dije, también partes. Entonces, eh, él, él diría que es una modernidad eh, donde se trata trata de sobrevivir lo invivible. Es uno de los conceptos que más me gustan de él. Él dice que el capitalismo es invivible por unas contradicciones muy profundas que hay, aunque para él la principal no es la de capital, de trabajo, que dice el marxismo más, más clásico, más dogmático, sino él diría la contradicción principal, sin negar la otra, es la entre valor y valor de uso. ¿no? Valor que está representado luego por el dinero, se expresa en las horas de trabajo, y valor de uso que es como los bienes, el, lo que nos hace, eh, digamos, gozar los productos. ¿No? Y él dice el valor de uso en el capitalismo existe, pero está tendencialmente aplastado por la cuestión del valor y entonces en, por eso es invivible el capitalismo, porque necesitamos los valores de uso, ¿no? buena comida, ropa decente, casas buenas, etc. Pero el capitalismo los produce en cantidades gigantescas, eso sí, pero cada vez con menos calidad. ¿no? Y cada vez eh, hasta nos afecta, ¿no? hay productos químicos que son tóxicos, etcétera. Entonces eh, él diría, en esta contradicción es imposible vivir el capitalismo pero como no nos creemos, bueno. La mayoría no nos queremos suicidar, entonces hay que encontrar una manera de vivir esta contradicción, de vivir lo invivible. Y esos son los etes, ¿no? en plural de etos es ete para él. Entonces el etos barroco lo hace abiertamente, no no niega la contradicción como hace el etos realista, sino la acepta. Pero dice de todos modos, aunque sé que es imposible vivir bien en el capitalismo, el etos barroco sabe ¿no? que el, el valor de uso siempre está oprimido, de todos modos trata de rescatar el valor de uso. Eso es lo interesante del etos barroco y lo parece hacer muy contradictorio victoria er irracional, pero Bolívar diría, eh, todos los cuatro etes son irracionales, el capitalismo es irracional solo el barroco vive abiertamente la irracionalidad, no en ese sentido no está trazado, ni premoderno como falsamente se piensa también en la izquierda, se piensa a veces esto falsamente Doctor, regreso al tema del contexto histórico, en Ajá. esta parte que él vivió, eh, le tocó ver pues este viraje, bueno este primero surgimiento o llegada de gobiernos pues, más izquierdistas, más socialistas o populistas como queramos verlo, hablamos de... Perú en Argentina, hablamos también de Salvador Allende en Chile, es decir, esos gobiernos que luego fueron derrocados por regímenes militares. A finales de 2019, justamente, estábamos platicando eh, si había golpes eh, de Estado o no en Venezuela, eh, en Bolivia. Eh, ¿qué, ¿Cuáles eran las apreciaciones que tenía Bolívar y Echeverría? ¿Hizo algún comentario en torno a los golpes de Estado o a las dictaduras militares que había a finales del siglo XX en América Latina? Bueno, Bolivia mismo era víctima, digamos, bueno indirectamente víctima, no le pasó nada, pero en el sentido que cuando quiso regresar, o tuvo, porque ya no le dieron una nueva beca, en, más bien una visa, ya no dieron la quedó en en Alemania, tenía que regresar, porque la prórroga se fue denegada, entonces regresa a América Latina, pero no puede regresar a Ecuador porque hay régimen militar, puesto viene a México, ¿no? entonces, digamos... No lo torturan algo así, pero sí tiene que irse a otro país. En ese sentido, está afectado, digamos, por el, las dictaduras militares. Y claro, por supuesto, critica a las dictaduras si más, y tiene más simpatía por los gobiernos de izquierda. Pero él diría, el problema es de estos gobiernos de izquierda, y a lo mejor también los diría de los más recientes de hoy, en algunas pláticas me lo ha insinuado, y a veces dicho con cierta apertura, el problema es que caen un poco en la trampa que hace rato mencioné. ¿no? Piensan que hay que seguir la modernidad realista, el etos realista, y porque piensan que esto es el progreso, y piensan que lo que es más común en ciertas zonas de América Latina, el ethos barroco, es algo atrasado. Entonces, irónicamente, aunque en muchos puntos están muy peleados, izquierda y derecha, en América Latina, en este punto a veces se parecen. ¿no? A veces los dos quieren un progreso muy simple. O en Nicaragua se notó esto mucho después de la Revolución Saninista. Los saninistas nunca lograron en tacto, entrar en contacto bueno con los grupos indígenas. ¿no? Y ahorita incluso Evo Morales eh, digamos que fue apoyado siempre los indígenas de Ecuador. Se sabe que una parte de los indígenas se había alejado de él. ¿no? En, al final, ahorita en los últimos tiempos. ¿no? Y, digo, no quiero entrar ahorita en los detalles, pero eso pasó con ¿verdad? todas las izquierdas en América Latina que llegaron al poder, que entraron en esta lógica del progreso, ¿no? Y como si el progreso fuera algo izquierdista. Y Bolivia, igual que balta Benjamin, la teoría crítica de la cual retoma mucho, piensa que el progreso más bien es un concepto derechista, ¿no? Que el progreso es algo que sirve solo a la derecha y al capitalismo, que a la izquierda no sirve en lo más mínimo. Entonces, en ese sentido, él tendría una cierta crítica a estos gobiernos, a pesar de por supuesto estar más cerca de la izquierda que, que los milit de los golp golpistas, no es obvio, pero eh, porque es están más en favor de los derechos humanos y cosas así, pero él diría de todos modos hay que ser críticos no hay que acercarse demasiado, incluso una vez apareció su nombre en una lista de intelectuales que apoyaron, según esto al actual presidente de México le pregunté, Bolívar, ¿sí cierto si ¿Sí le más me dice, no, no lo fue yo nunca yo no, nunca me declaro en favor de un gobierno sea de izquierda o derecha, yo siempre mantengo una distancia crítica de todos los gobiernos como hacen siempre los teóricos críticos y alguien puso mi nombre ahí y no quise protestar ¿No? pero digamos Y no es porque estaba especialmente digamos, en favor o en contra, pero simplemente los intelectuales críticos, él diría, tienen que criticar esta fijación en el progreso que también la izquierda, en el mundo en general, ¿no? es algo, algo especial de América Latina, pero también América Latina tiene a veces esta falsa fijación en un progreso que supuestamente ayuda a la población. así el pueblo libre ayuda a aumentar la tasa de ganancia, eso sí, pero no ayuda a la población. Perfecto, doctor. pues Podemos platicar aquí otro ratito. Sin embargo, el tiempo en televisión es muy corto. Yo le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para hablar acerca de Bolívar y, Por supuesto que el espacio queda abierto pues, para echar eh, pues una segunda plática en torno a este autor que, por supuesto, continúa muy vigente en este contexto sí. del siglo XXI. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muchas gracias al doctor Estefan Gandler, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nosotros continuamos con más aquí en Presencia Universitaria a través de TVUAC y de Radio Universidad.